El comerciante francomacorizano Eufemio Vargas, al ser cuestionado sobre la postura del comercio en torno al próximo movimiento huelgario que se espera se lleve a cabo el próximo lunes, reiteró su desacuerdo, según él, por las pérdidas que representa para el sector. La postura del comercio sigue siendo la misma. Nosotros estamos obedientes al trabajo. Lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar. Y máximamente ahora que hay una serie de, ju de juventud que se ha dedicado al comercio, no podemos desencantarlo. Entonces eh, yo pienso que el llamado del lunes no debemos acatarlo, nadie, no solamente el comercio, nadie debe acatarlo. En primer lugar, porque es, un, es una convocatoria regional de las 14 provincias del Ciudad. Y eso es mentira, que nadie va a ser a las 14 provincias del Ciudad. Ni los partidos políticos van a hacerlo nunca. Entonces solamente pagamos las consecuencias a San Francisco. Eh, Salcedo, Licea del Medio y Navarre. después Santiago La Vega, Moca, todo el mundo trabaja menos nosotros, estamos en desventaja eh, referente al comercio regional, pero es ilógico, yo no sé en qué están pensando, que están convocando esa huelga, miren, una huelga ayer pero ahora se mete sábado y domingo día de fiesta, que tampoco hay operaciones, el lunes entonces huelga, entonces viene el 16 de agosto Qué día de fiesta. Y además, usted sabe que esta es la época escolar. La gente se dedica a conseguir el dinerito para comprar las mascotas y los libros de los estudiantes de sus hijos. Pienso que ellos deben dejar eso. Y yo llamo al comercio y a los sectores organizados que no la apoyen, que no la apoyen y nosotros no estamos en contra de las reivindicaciones. Dijo que además de que está de acuerdo con las exigencias de los convocantes, las paralizaciones tan recurrentes afectan de forma directa a la economía. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.